Thank you. Pierde la pelea. Date prisa, Goku. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de la Cuatrifuerza. Yeah. Espérate, la cámara, te vaya, oh. Sí, espérate, que está desfasado todo. No, pero no mires a la cámara, no mires, o sea, no mires la transmisión preocupen de lo que está pasando aquí. Ah. Porque estamos en vivo y estamos juntos. Sí. sí, para que vean que está todo desfasado. Ahí están los chiquillos. <risa> <risa> ah, esa es la que cuenta. Ya, sí, esa okay. es la que cuenta. Okay. <risa> sí, así que posiblemente visualmente eh, o se ha un poquito desfasado, pero hicimos todo lo posible para que pudiéramos salir mm -hmm. en vivo viéndonos. Sí. Luego de mucho tiempo. En un gran <risa> esfuerzo de producción. Sí. Por primera vez en dos años, ¿o no? Sí, en dos años. Eh. Con, con todos vacunados. Todos vacunados. Eh, todos sí, con la es importante fotos, eso. Sí. Sí. Tres. Ah, ¿tú tenés tres? Yo tengo tres. Yo tengo tres. Ah. ah lo siento. Lo no siento, va perdiendo. Cosas, cosas de vivir en otro país. Oh. Eh, para tú? ¿Para Pato, eh, ¿qué se siente tener tres dosis de vacunación? No sé, pero me siento cada vez más inmune. No, <risa> no, me, siento me siento inmortal oh, Como diría <risa> yeah. Yo sé que hay gente que viene de otros países Donde no les han dado tantas vacunas Pero no importa Nosotros te queremos igual Y estamos contentos de que estés el día de hoy con nosotros, Tenecan ¡Oye! Sí, estamos Bueno, fue como la conmemoración de llegar a Chile también, ¿no? Y vamos a para aprovechar el momento Sí, y bueno, quien los presentó, Metaru también, eh, está, estamos todos bien, por eso me alegra bastante que nos podamos reunir nuevamente Y eh, por lo menos intentemos hacer esta, esta dinámica mientras Tenecan está acá porque próximamente te vas a presentar el día 12 si mal no me sí, equivoco el 12 de noviembre voy a estar tocando en el Corral Centro Cultural que queda en Bellavista junto con Cristian Rey. Uh, Ahí ese día voy a estar con Bamba y eh, bueno, el 19 voy a tener show online que voy a anunciar pronto y el 20 voy a estar tocando en Nyoño Party junto con Iris Pamela Calvo que, que vamos a estar hmm. haciendo un show ahí medio... Bueno, bueno, sí, habla un poquito más cerca del micrófono Aló, aló, aló, aló, ahí sí el, Ese va a ser el acústico que voy a dar con Vamos, eh, acústico con guitarra eléctrica, pero acústico Sí, van a poner fogata, me contaron también. Sí, vamos a, vamos a ver que toda la gente lleve los celulares y que pongan los celulares. Y que, bueno, Pero sin antorcha. Sin antorcha. Ya, sin antorcha. <risa> Importante. El encendedor moderno. Ya, ya. El encendedor moderno, sí. Bueno, vamos con eh, la revisión de las noticias que tenemos para esta semanita. El primero de ellos... Eh, dado que <ríe> yo fui el que de la pauta Voy a poner a hablar yo de la noticia Mira, la mayoría de las noticias son como, como que Hay cosas eh, que anunciaron como Oh, es importante y otras que Oh, eh, como que no le funcionó Así ya, que A ver, a, ver. A ver. Sí. Pa pa pa Partamos con Nintendo oh. pero, eh, sí. Sí. Wow, Pe -pe pero específicamente con Niantic Porque ah. el, Durante la semanita Anunció de que eh, está disponible el nuevo juego para celulares, el Pikmin Bloom. Ya. Yeah. Sí. Confirmo, confirmo. No se ve. Ay, está en el celular, está en el celular. Sí, pero hay que... Eh, como tengo que confirmar todo nuevamente, lo voy a colocar en el trailer ahora. Ya. Yeah. Para que lo vean. Espérate, Pikmin es el celular. Sí. Lo va de la mano como todos estos juegos como el Dr. Maverick que están sacando el marecar. Es como Pokémon. Es como Pokémon Go, pero con Pikmin. Ah, ¿qué? Ya. Sí, en, en, ah, en es eh, Niantic. Sí, en Niantic. Ah, pues es que por eso. Que en el fondo eh, sacaron el, el, con esta licencia del. Este, eh, la, ¿Cómo se llama? De los Pikmin. Como Pikmin. específicamente. No sé, pero como. Esa bueno, alienígenas. Es. Sí, los alienígenas que sí, llegaron pasa, sí, y claro, que son, son chiquititos. Y claro, la idea es irlos recolectando y a través de los pasos los va juntando y los va subiendo de nivel. Ah, ya. Yeah. La Fanny ah, lo. Da... <risa> ¿Lo has estado jugando un poquito? Confirmo Sí, confirma sí, eh, Tienes experiencia al caminar eh, Estas criaturitas también Van recolectando néctar Para que vaya creciendo su hijita, Se transforme en flor Y puedas Va. obtener eh, En un recipiente Lo que vendría siendo en 40 minutos Recolectar monedas Y ahí es donde recién comienza el juego ¡Ah! Oh, oh, ¡Wow! ¡Wow! Ya, wow. <risa> yeah. bueno, esa es, oh, es, no. es, es, es, es la, la review rápida. <risa> es caminar el juego 3.0, básicamente. Con flores. Oh. Pero con flores. Y ahora <risa> tienes que pagar para caminar. ¿Sí? Finalmente, finalmente Nintendo lo logró, lo hizo. Nintendo acaba de privatizar caminar. <risa> Atrás de un celular, ¿no? sí. Claro como la manera legal de obtener los ítems Pero si no quieres caminar, los pagas Puedo pagar por no caminar Dinero real, eso sí Wow, Nintendo Oye, toda esta cuestión de que habían habilitado Como una posibilidad de jugar Pokémon GO Con la pandemia de la casa Todo eso ya lo sacaron, ¿cierto? En parte, aún funciona ese sistema Y está mucho más accesible a las Poképaradas Ah, Pero ya. en este nuevo juego aún están habilitadas todas y aún no sé si se puede, después de cierto nivel, solicitar que pongan en ciertos puntos Pokémon. Okay, ah, aquí. ya. O sea, en este caso sobre... Pikmin Pikmin sí Pikmin Paradas. Sí, Pikmin Paradas. Eso. O sea, si tú vas contra una micro, es como esos monos gigantes que aparecían de noche. Algo así. O sea, uh, o sea, finalmente lo lograron porque ahora también caminar de noche es peligroso en Pikmin y en la vida real. Así o sea, es, Nintendo lo <risa> <no> logró <risa> nuevamente. No entiendo cómo lograron implementar esa mecánica de Pikmin O sea, si yo voy por un vecindario peligroso caminando y viene un pato malo, eso también se va a reflejar en, claro, el picnic. Sí, y al salir con está el... registrado, está registrado en la plataforma todos los patos malos. ¡Wow! Gracias, Nintendo. Gracias, Nintendo. Que la inversión es increíble. Sí, Nintendo San. Pero eh, también durante la semana Hoy día específicamente anunció De que va a estar cerrando el servicio Que creó para Harry Potter ah, El Wizard ah, Unite Oficialmente va a ser cerrado El 31 de enero del 2022 Y eh, se va a quitar De las tiendas el 6 de diciembre ¿Le fue bien entonces? Sí, sí. Sumamente <risa> bien La magia continúa me pregunto por qué será que la gente ya no quiere saber nada con Harry Potter. Uh, además sí. Sí, mira, dentro de la de que había anunciado, dijeron de que lamentablemente el juego no alcanzó el mi, mismo nivel de popularidad que Pokémon Go. Ya. Y por lo mismo eh, dejó de ser relevante comparado con justamente Pokémon Go que todavía sigue siendo relevante luego de cinco años. Pero entendamos algo, ¿qué es lo relevante? La franquicia, el gameplay. Oh. Diga, digamos que la gente se fue Yo creo que han estado jugando, no sé, 200 300 que, personas Ya, ya que en estamos hablando de lo que está pasando con, con este lanzamiento de Pikmin Yo me pregunto, esto también lo van a cerrar En un año más, porque no cumplió expectativas Porque, o sea, de Pokémon lo entiendo Porque Pokémon sigue arriba de la ola Es ultra popular y todo el asunto Pero Pikmin... Sí, no sé si era como la mejor franquicia No cual. sé si es como realmente la gente Diga, wow, no conozco mucha gente Que viste ahora diciendo, wow, me alegro Que hayan sacado un Pokémon GO de Pikmin mm. Es porque sí, no sé. en el fondo al final De nuevo estás diciendo lo mismo, es como Un Pokémon GO de algo Sí, claro. A ahora recuerden de que Igual Niantic en un futuro va a estar Lanzando también un juego de Realidad aumentada, pero de Transformers Ah, ¿sí? Sí, ah, que ah. está en proceso Tenés que tener auto Para jugar, ¿o no? <risa> no, eso no es muy si no tiene un cámara no funciona. Claro, no tiene cámara no funciona. Hoy, eh. sí, bueno, eso relacionado con la parte Niantic de Nintendo y ahora volvamos a la parte de Nintendo. La parte, de Nintendo, la parte de Nintendo de Nintendo, Nintendo Nintendo, muy que bien. tiene que ver con la Nintendo Switch Online la Expansion Pack, uh. en, en el cual eh, salió el día martes eh, se, eh, quedó disponible la gente que tenía la oportunidad migró su cuenta. Eh, y obviamente lo primero que hicieron fue probar el emulador del 64 sí. Y ha tenido eh, experiencias mixtas Por no por, decir por no muy decir negativas ya. Entonces, ya, yo, ya Esto pasa con todos los release que han tenido que, hay, hay todo un tema con la emulación en la Switch pero, eh, Entendamos algo Los casos más populares, más viralizados Son casos que igual en el fondo están como Cosas específicas que han pasado con problemas de desconexión. Mm. Más que con sí. la emulación en sí. Hay juegos específicamente que han tenido errores visuales, lo cual no deja de ser extraño porque la gente dice que a través de, por ejemplo... La parte no oficial de emulación de la Nintendo Switch. Eh, oh, ¿Verdad que ahora puedo ser en línea? ¿O como ahora estamos presentes? ¿Tenemos cara? La parte no oficial de emulación... Mm. Eh, corre perfectamente sí, los emuladores no oficiales corren perfectamente y los emuladores oficiales tienen problemas y errores visuales y problemas de conexión Sí, así Porque, es. Si ¿no hay un servidor de por medio, tú para poder jugar con otro jugador, tú te pones que directamente con ah, un equipo y otro. Claro. Sí. La claro. Y, y el problema es que esta red es síncrona. Si a uno le falla la conexión, todo el resto va a haber impactado su conexión. Claro. Hasta que eh, vuelva a estar disponible la persona que está teniendo problemas. Por lo mismo, es, al ser síncrona, eh, lo que causa es que los, eh, los jugadores Lamentablemente sientan el mismo impacto En vez de tener algo asíncrono Que después actualice la información Que es lo que suele pasar con muchos juegos en línea claro. Sí, pero es que el problema acá en específico Es que, o sea, se supone que Bueno, por eso la gente tanto en los, en los juegos de pelea Y todo el asunto está celebrando que son los juegos con rollback Es la guía Es la impresionante eh, Es que por, por eso te digo, es que el tema no es tanto por un asunto de que la emulación sea mala, sino que lamentablemente el tema de la conexión entre hardware, o sea, entre consolas, es prácticamente análoga. Sí. sí. Casi análoga. O sea, no hay que ir muy lejos para recordarle a la gente que cuando estábamos en el tema de Smash, Nintendo estaba vendiendo a la gente un adaptador para conectarse a cable, una mm. Ethernet y le decía que si quieren jugar como corresponde se compran un adaptador extra pero entonces de nuevo el problema por qué la gente tiene que gastar más y más y más y aún así no obtener un servicio que esté de acuerdo a lo que están pagando sí mira conven convengamos en, en varias cosas que han salido con respecto a la emulación del del Nintendo 64 una de ellas tiene que ver con lo que justamente tiene que que hablamos de la experiencia online lo cual tiene la red peer-to-peer -peer y aparte se conectan por wifi Y la única forma de tener Ethernet es o a través de un dispositivo externo o migrándose a la OLED. Que tiene esta base con Ethernet. Que tiene integrado. Ah, ya. Que tiene integrado. Pero solamente en la base. Solamente en la base. Ah. Lo bueno es que igual Nintendo dijo de que la base se puede comprar aparte eh, sin necesidad de comprar la consola. Ah, claro. te puedes comprar la base. Si te Solo por el módico costo de... O sea, la por de la por la el madera. módico costo de XXX. Segundo... Eh, la emulación que tiene es Muy eh, Por detrás de lo que se ha hecho Por parte de la comunidad sí. Hay muchos juegos eh, Una de las experiencias más graves que han tenido Ha sido con el The Legend of Zelda sí. En el cual muchas eh, Causas que se podían Disfrutar en los juegos del 64 Que se podían disfrutar perfectamente Con emulación En la parte del 64 funcionaba Muy mal tiene que ver con el tema del renderizado de, la, de las neblinas que el, La escena del agua se ve sumamente horrible oh, no. Y es muy inestable para algunos juegos mm. Este Legend of Zelda fue uno de los que más reclamaron que en medio de las partidas se caía mm. Y no alcanzaban a grabar y por lo tanto perdían todo avance Pero de nuevo, es decir, yo lo dije en su momento, es como, ya Tú estáis pagando esto en una consola Switch por una sola razón, que es para poder jugar Splatoon 2 que es efectivamente el único juego donde cual tú necesitas tener esta suscripción. No necesitas tener el upgrade. Mm. Si quieres ver los juegos emulados de 64 como un bonus, mmm, ya, yeah. allá tú con tu presupuesto, pero claro. de nuevo, ya como que si estáis dispuestos a, a prestarte para algo así. ¿Qué, qué, ¿Qué queja podéis tener? ¿Qué, sí, ¿Qué va a pasar acá? O sea, sí, sí. Nintendo va a sacar unos parches más adelante. ¿Nintendo no tuvo tiempo para mejorar este aspecto? No, y aparte no es... que hay, hay algo que tiene que ver con el costo y con el anuncio. También, porque sí. anunciaron, eh, anunciaron con bombo y platillo esta cuestión. Mucha gente lo estaba esperando. Y más encima lo sacaron como de platillo en el sentido de que sacaron un control de Genesis y sacaron un control de Nintendo 64. Vamos a decir, oye, disfruten esto como debería ser. ¿no? Es como una celebración ser? de todo este sí. contenido. Pero claro, de nuevo, claro. si tú miráis la biblioteca de los juegos que están lanzados y de los que se van a lanzar, yo te prometo, por, por ejemplo, que no va a estar el Space 64 ahí. No. no va a estar. No va a estar quizás también, por ejemplo, otros títulos que quizás... Si se beneficiarían más de un relanzamiento, como por ejemplo Blast Corps, que es uno de los juegos que a mí se me vienen al tiro de la mente, que son exclusivos y que nunca se pudieron obtener. Bueno, sí, hay otras colecciones. Pero, por ejemplo, no va a estar Los de Pokémon tampoco. Los de Pokémon no van a estar. No. ¿Por qué? Si ya está Pokémon Snap 2... Sí, no estarían los de Stadium tampoco. En Stadium. ¿Te das cuenta? Sí. Mira, y otra de las cosas que mucha gente ha, ha puesto reclamos es con respecto a los botones que están muy mal mapeados actualmente con la disposición tener. la distribución de los ah, botones también. en, en la 64 y ha comparado con eh, lo que suele ser con la NES o la SNES eh, en la 64 no te permite hacer el cambio de botón para indicar qué, qué hace claro. cada, tiempo, ¿No cada botón, no, no se puede personalizar tienes que hacerlo solamente a través de la configuración de la misma consola de la Switch ¿Qué? Estupidez. Porque pero no Diga, es algo de 30 es, años es, atrás, es, sí, avanzado, sí. la industria ha avanzado sí. 30 años sí. como para saber que mapear los botones, sobre todo en un, event, en un lugar donde estáis emulando, ¿Sí? es básico. Claro. Es eso es solamente, eso es solamente para venderte el control. Exacto. Sí. Eso es lo que mucha gente ha dicho, que es para venderte control. Y lo verde de todo es que el control solamente está disponible en Estados Unidos, en el Reino Unido y en Japón comprando con... Con la suscripción de por medio. Con la suscripción de por medio y con tarjeta de crédito válido en esas zonas. Por lo tanto, la gente que quiera ¿No comprarlo internacional importar? no se puede. No se puede importar. No, solamente puede comprarlo. Al, puedes encargarle a alguien Pero que te lo compre. De nuevo... La, la industria ha avanzado en los últimos 30 años desde que se lanzaron esos juegos. Eso es, es prácticamente monopólico. Son las mismas estupideces que estaba haciendo Nintendo en los 80. ¿Por qué las está haciendo ahora de nuevo? Porque Nintendo tiene ¿Por plata. Pero es que no, no es un tema de plata. O sea, de nuevo, estamos hablando de que la emulación que existe de manera no oficial <risa> en la consola tiene todas esas opciones desde un principio. ¿Te das sí. cuenta? ¿Cuál es el incentivo de nuevo para pagar esta suscripción? ¿Jugar juegos de Nintendo? ¿Cuáles? ¿Splatoon? ¿Smash? Nada más. Y, la, y, y jugar a Smash en línea es horrible. Sí, sí. No tiene sentido. Sí, bueno, y justamente al final, entre esos problemas, la cantidad de juegos que está disponible y el precio, hace de que todo esto digan, ¿por ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para, para, ¿Para qué me, me entregas un mal servicio? Sí. Si mejor me digo... no me lo ofreces. No, es que la gente no va a comprar. Tú lo dijiste, la gente no lo va a comprar. Sí. Y la gente, claro, justamente mucha gente lo compró, pero salieron muchos a decir: para esto estoy pagando. No, mejor espero. Entonces, mucha gente ahora está pensando en: ¿para qué voy a cambiar la suscripción en este momento si la experiencia no me sirve de nada? Claro, no está mejor. No está mejor. T tampoco es que, digamos, es que por último hubiera dicho: no, es que ahora todos los servicios van a ser en línea disponibles. No, no se ve. Hubiese sido también una súper buena opción que, por ejemplo, lo hicieran como PlayStation y que te tiraran ofertas o algunos juegos gratis hace cierto tiempo. Algo mm. se podría justificar, pero no siento que sea muy. Mira, yo creo que lo moralmente tal. correcto, obviamente, un ideal hubiera sido que el servicio anterior, lo que está disponible, estaba limitado exclusivamente al servicio de línea anterior hubiera quedado permanentemente gratis uh -huh. ah, claro. y que el nuevo incluyera esta actualización con los juegos de Nintendo 64 y eso hubiera sido un incentivo mm. pero de nuevo, los juegos que están emulados de Super Nintendo y de NES <risa> entonces de nuevo, tú estás pagando 20 dólares ya ya cuando esto valía 20 dólares era absurdo porque aparte, si tú no renovas la suscripción perdías acceso a esos uh -huh. juegos Claro. Y nunca lo voy a... y si estáis jugando en una Switch, no queréis jugar, no sé, por Zelda, Link's Awakening. Mm. ¿Por qué ibas a querer jugar eso si estáis jugando, no sé, por Breath of the Wild? Claro. Claro. Sure. Para eso mejor lo juegues en tu por, PC. Computador. Bueno, es la magia de jugarlo en Hunted mm. también. ¿Sí? sí. Pero para eso mejor, si realmente queréis jugar ese juego específico en la Switch, sale mejor que te lo vendan específicamente. Ese juego que te sale, ¿sí? no sé, 5 dólares, 2 dólares, y sí, los bueno, juegos, que... como lo han hecho muchas empresas Sega lanzó muchos juegos emulados como el Thunder Force, ¿cachai? Sí. O los Sonic, que tú podéis comprarlos individualmente y los juegos quedan en tu consola y son tuyos, ¿cachai? Y no tenéis que estar dependiendo de una suscripción externa que se va a vencer y te va a el acceso a los juegos, claro. este de nuevo esto es una suscripción, eso es un... Nintendo literalmente te está dando un privilegio porque pagaste No estás recibiendo absolutamente nada a cambio No Es como, cuando, como un blockbuster Mira, <risa> cuando esto pasó en la 3DS Nintendo regaló juegos. Sí, ah, sí. sí, lo que pasó ahí es que le fue tan mal a la, a la implementación de la 3DS que lo que se habían comprado la consola, porque hubo una rebaja para incentivar a la gente a que comprara la consola, eh, la gente que lo había comprado antes lo pasó como un plan de embajador. Y ese plan de embajador lo que hizo fue de que ellos obtenían descuentos y le regalaban ciertos juegos por haber comprado la consola eh, a en una de... a pesar, A pesar de, por haber puesto la confianza. Actualmente no creo que pase eso, no, muy no, difícilmente. No, no, no, muy difícil. Posiblemente el Nintendo vaya a justificar más que tomar algún plan. Así que habrá que ver, ¿no? Ver, <risa> mira, yo, yo lo único, ya para cerrar, porque ya nos fuimos por muy, una tarjeta muy larga, pero, <risa> pero piensa que hoy por hoy es mucho más rentable jugar Ocarina of Time en una GameCube o en una Wii que en una Switch. No, ¿que la no a 3D? Que y es que y aparte es la mejor versión supuestamente ¿Sí? Entonces, y si no quería pudí jugarla empecé pero <risa> de nuevo en el futuro en Steam Deck ah, oh, ah. Ah. <risa> así que bueno sí. supongo que la gente que le gusta el Nintendo no está de acuerdo con esas cosas porque por no están sí. pagando su dinero sí. Sí. Para <risa> lo peor de todo es que una vez que pagaste no puedes echarte atrás porque pagas el año. Ah. Además no podéis pedir, no pedir No podéis pedir rombo. No, no, ¿Qué el no, no hay una palabra en japonés para rombursos. No. <risa> Así que, oye, pato, sigamos. ¿Por qué? Tacaña grimas. Tacaña grimas. <risa> ya, <Reembolso>. sigamos entonces. <risa> oye, eh, novedades con respecto a Fortnite. Salieron dos anuncios. Uno que tiene que ver con una integración Y es que Por primera vez se ve integrado a un personaje Icónico de Latinoamérica Sí. Que es El Chabulín Colorado Esa fea sí. me agarró muy de sorpresa sí, Yo pensaba que era un meme Todos pensaban que era un meme Hasta que salió Fortnite anunciándolo así con, En su cuenta Mira, de Twitter Que consta que no es Chespirito No, no es Chespirito Es la chasquilla de Chespirito y nada más eh. sí. no, y La nariz se parece un poco de meme eh, eh, tiene que haber esta similitud. Sí. Pero fuera de eso, en realidad es como ¿va? O sea, entendamos algo. Este Chavo de Rocho, son super populares en toda Latinoamérica, incluyendo Brasil, sobre sí. todo en Brasil. Sí. Sobre todo en, Brasil. sí sobre todo en Brasil. Seo y Brasil, Madruga. Y Brasil es lo suficientemente grande como para que forme, lo incluya, probablemente por Brasil más que por México o Latinoamérica. Sí, sí. definitivamente. Así que Quizá pero pero igual resulta bastante interesante la integración de un personaje latino en el juego de Fortnite. Sí. Eh, con Dorito Wen. No, no. Próximamente que llegará. Sí. <risa> no, me Mafalda en Fortnite. Sí. De todas formas, esto implica de que el Chapulín Colorado está dentro del multiverso de Fortnite. <risa> que es macho. A o sea, me, me por, claro. El Chapulín Colorado es canon con Terminator. Con, con Thor grande. y Ariana Grande. A Grande Grande, con Thanos. Y con Thanos. Y con Thanos. Sí, con Superman. Y Batman. Y Master Chief. Y Master Chief. <risa> ¿No está con también? No. No, no, está no todavía no. Todavía no. Todavía, ¿Todavía no. Todavía no. no. Plata? Eh, recuerda que ahora tiene que negociar con Microsoft. Ah. Hmm. Wink. Wink. wink, wink yeah. Esa es una. Bien. Sí, esa es una. Y la otra es que va a cerrar los servidores de China. Ah, verdad, ya, sí. eso estábamos hablando hace un ratito y creo que mucha gente por un momento estuvo muy contenta porque muchos de los titulares de los sitios de noticias dijeron Fortnite se termina el 15 de noviembre en China, en China. el clickbait, el clickbait hizo, la hizo de nuevo sí pero la verdad es que esto está pasando por varias razones principalmente la más grande es China y la segunda es porque en realidad también La versión de Fortnite que existe en China Es muy diferente a la que la gente conoce Es una versión que está diseñada Específicamente donde tú juegas Y si aguantas 20 minutos Ganaste y después te cierras La cuenta y tu información Es enviada A, a, lo, a los agentes del Estado Para que te vayan a buscar y ver por qué todavía Estás jugando y no produciendo eh, Sí, mira En parte uh... Según el comunicado oficial, indicaron de que siempre tuvieron su, eh, sus servidores en China como una beta y por lo tanto finalizó su periodo. Extraoficialmente se debe a que en China entró en regulación una, una ley en el cual los jugadores ya no pueden, los niños menores de 18 ya no pueden jugar más de 3 horas a la semana. Ah, sí, también había leído algo así. Hmm. Por lo tanto, le afectó bastante el, el negocio claro. porque tienen que entrar a validar las cuentas y tenían que implementar un sistema específico como que, obviamente, para los, los juegos que son muy populares en China, lo iban a hacer. Claro. Y, obviamente, ya encontraron forma para poder eh, saltarse esas validaciones, digamos que compartirse eh, Roots o, Mira, y de China. ¿Tú sabes cuál es uno de los productos más, uno de los software más usados en China? Un VPN Un VPN Sí, porque la gente tiene que literalmente usar un VPN Para poder jugar tranquilo Para jugar tranquilo y navegar tranquilo Claro. Así que eh, entre todo eso Decidieron más cortar el negocio Yo creo que va más por ahí finalmente Ahora sí, la gente se está eh, comentando Que era curioso que a diferencia de lo que pasó con Apple Ahora no tuvimos una campaña Haciendo referencia A 1984 No hubo algo rubeliano De por medio de ellos uh. Solo dijeron, ups, nos vamos Oye, yo amenazco con una VPN, igual deberían poder jugar, ¿no? Aunque hayan cerrado los servidores de China. Mm... Sí, tienen que bajarse el cliente global. Así claro. que está el juego disponible afuera, de partida. Y segundo, tienen que revisar la validar por internet. Pero yo creo que sí. Yo, yo creo que podrían yo, hacerlo yo yo sin me producto. problema. tendrá? ¿Algo que ver el hecho de que el Chapulín Colorado esté disponible ahora con el CH rojo? ¡CH! Que el Chapulín Colorado rojo con una CH con un corazón y ya no se puede estar disponible en China y que lo estén revendiendo como un personaje a favor del Partido Comunista de China? ¡Claro! ¡Claro! Su arma la ¿verdad? Oh, Viste, por eso tenemos público conmigo? vivo una lástima para los jugadores de Fortnite de China que se están perdiendo este épico crossover, de alguna forma. En sí. fin. Hablando de novedades, eh, Netflix oficialmente lanzó su servicio de gaming en Estados Unidos. Yo pensé que y broma. Yo pensé para que móviles. Broma. Yo, yo, yo lo vi de, de, de, de pasadita la noticia. Yo dije, no, está está de, este de No, no, no, no, no, justamente eh, Netflix va a entrar en el negocio de los juegos. Por ahora está concentrado solamente en lanzar juegos para Android y iOS. Y los juegos que están disponibles, que son como cuatro, parece, o cinco, ¿O de son licencia? de Stranger Things. Ah, ya, yeah. claro, sí, bueno, licencia. O sea, van a ser la... publisher en el fondo. Van a ah. actuar como publisher. Pues claro, es que son, son los dueños de una idea al final. Entonces, ellos pueden hacer el juego y. Claro. Se lo por ahora es, es como un, un anuncio preliminar el, lo que han hecho y obviamente van a ir liberando eh, para más localidades el, sus juegos. Ahora, no se sabe si que esto va a llegar a consolas, muy posiblemente intenten hacer algo así. O sea, com com comentario, entre paréntesis, la popularidad que tiene lo que adquirió... De Roblox probablemente ah, no sé yo, yo creo que pasó Halloween yo creo que ya la gente ya está chateando que, la que, tía, que tachata tachata tachata. Es no sé no sé no, no. Oh, pero de verdad que ahora viene Navidad oh. sí. Sí. oye hablando de Roblox sí. eh, Roblox estuvo fuera de línea durante tres días completos, donde El día jueves hora, se había Cuba. caído y, y, y, y volvió los a estar papás en línea. lo que volver a conectarse con sus hijos, <risa> hacerse cargo. No, sí. Los streamers ya no sabían qué hacer. Los papás sí. se dieron cuenta de que no estaban gastando plata en la tarjeta de crédito también. ¡Oh! <risa> no. Bueno y todo esto se debió a que justamente al in eh, antes de que se cayera iba a empezar un evento en asociación con Chipotle. Que Ay. esta eh, compañía de cadena alimenticia, similar a la Taco Bell, pero sí. mucho más rica. <risa> eh, y que causó de que o mucha gente estuviera conectada, o que hubiera una gran demanda, y se cayeron los servidores pero para todas partes. mal Y estuvieron revisando el asunto, se volvieron en línea el domingo, y dijeron de que ahora disponibilizaron más servidores regionales. Oh, como no. que estuvieron trabajando en ello? No sé, yo en un momento, durante el fin de semana, escuché a un carro chico que le decía a su mamá que lo iba a ir a la casa a jugar Roblox y con sí. ese mismo tono y fue como, parece que qué se existe. Sí. Sí. sí. Es que al final el Roblox es como. es como un ¿cómo es que se llaman estos juegos? Minecraft. No. Sí, es como un sandbox. No, no, no, se sí, cacho lo que. Oye, podía hacer lo que dirá, y entonces por eso mismo no estaba diciendo lo de Squid Game. O sea, alguien agarró, hizo un, un juego de Squid Game dentro de Roblox. Y están todos los streamers jugando, todos, de lo que le mandás sí. estar más chicos. ¿no? Pero es que es lo mismo, pasó lo mismo con el Among Us, pasó lo mismo con, con, el, Fight, con el FNAF también en su momento. Entonces igual en Roblox siempre sí. vive al margen de la legalidad. Sí. Siempre vive al margen de la legalidad. Y entendamos algo. Eh, eh, entiendo que la gente. Sobre todo los niños son un target súper grande porque son el, el tipo de juego con un carácter súper social y accesible, y aparte accesible, pero que es gratis, que le permite a muchos chicos conectarse con sus compañeros, con sus amigos, sobre todo en esta época sí. No deja de ser penoso, pero. Eh... No, no podemos esa parte, es que. ¿Estamos míos me.? roblox que es para ¡Roblox no, ¡No es krengué! ¡Claro! ¡Roblox no. es bacán! ¿Cómo? cómo oh, están aquellos jugadores? ¡Hacer así que te cere los huesos! Oh. ¡No! ¡Piensa no. en nuestra audiencia! Sí, ¡Apuntamos ¿Eh? al segmento ¿Eh? que empieza el sponsor. Acabamos de perder el sponsor de Roblox, me dicen por internet. ¿Eh? El el, Pero el, el chur, chur está chur. interesado. El chur quiere conocer tu, tu claro. locación uh... Lo mejor es que hagamos una transmisión en vivo. De verdad necesitamos sillas con respaldo. Porque ahora sí. estoy luchando. ¿Luchando? Para no, no estar así. Menos mal que no podemos ver el chat en este momento. Y deberíamos verlo. ¿no? Pero no, no podemos no, ver no, el chat no, en este momento porque estoy seguro que si alguien escuchó eso están todos pagando ahora para que nos estiremos todo el rato y vamos a ver sí, sí. Claro, estoy ¿y? haciendo el <risa> camarón sí. invertido no, el camarón <risa> invertido el camarón <risa> invertido <risa> ah. ah. bueno, sigamos entonces Blizzard oh, ya, oye antes que empecemos con Blizzard saludos a la gente que lo está viendo en este momento, perdón y eh, nosotros dijimos hace un tiempo no, no vamos a hablar de Blizzard, vamos a tratar de evitar el tema. Era, era, era más claro que nada teníamos porque teníamos estábamos preparando el especial en todo caso. Que se viene, sí, se viene. Sí. sí, debería estar publicado mañana bueno. pasado, o lo, lo publicamos el viernes. El viernes. Por porque, el viernes. Porque ya está, ya se revisó el material. Ya, <risa> y el viernes. viernes. Tuve la aprobación ah, a todo esto. Eh, tenemos pendiente la revisión final de la invitada. No, sé no el... dijo que sí. Sí, sí. Ay, Pero, vale. Lo, ¿El Entonces oficialmente ah, va, va a salir el viernes. Sí, ahí, así, ahí te, vamos a hablar todo con respecto a Blizzard en su momento de cómo fue analizado. Uh -huh. Es bastante interesante uh -huh. y tenemos una opinión bastante experta del tema. Sí. Pero ¿qué pasó con Blizzard? Ah, ¿Qué, ¿Qué pasó? Mira, con Blizzard mira, hay, ahora? Hay, sí, hay varias listas. No, no quiero hablar en general de el proceso que está actualmente. Esa parte lo voy a obviar porque ha sido un poco más turbio lo que ha salido, así que. Voy a hablar específicamente de lo que lo rodea. Yeah, yeah. Vicarious Visions, creador eh, que, del port de Tony Hawk, de Tony Hawk ah. y de Crash Bandicoot, yeah. sí, que sí, ¿no? también son parte de Activision. Sí, sí, sí. Va a ser fusionado con Blizzard ah, sí. a inicio de 2022. Pues, bueno, los cabros sí. están creciendo, demostraron hacer un buen trabajo, les corresponde que Activision los mate. <risa> Digo, que, que, que potencie su trabajo y los lleve a nuevas alturas. Tal como lo ha hecho Electric Arts, tal como lo ha hecho Ubisoft, como lo ha hecho Microsoft, como... Ya te Sí. No, específicamente eh, eh, Activision dice de que quiere colocar ese talento en Blizzard para que pudiera eh, seguir desarrollando juegos. Pero a la vez es como que ya no tienen más desarrolladores de Blizzard, así que necesitan gente. Sacaron la compañía los a, que... Los van a poner a hacer la siguiente expansión del WoW sí. en dos semanas. Que no... Oh, ¿Por qué? Ahora... ¿Qué va a traer eso como consecuencia de sus IPs que tenían controladas? No se sabe. Nada. Claro, es verdad. Está muerto. mm. Están muertos. Están muertos. Te murieron, sí. sí. Pues si lo faltan encima a ¿sí? Crash Bandicoot desde Optico. ¿Eh? Era. Era. era. Ah, Fue. Era. Fue sí. sí, porque Activision compró la. O sea, ah, tiene la licencia. Ahí lo mandó a Vicarious a desarrollar. Ah, ah, pues. ya. Dijeron, sácame el Crash Bandicoot, sácamelo, sí. por favor. Con y todo lo más. y todo no. más. Y a... Oye, nunca olvidaron no que Overwatch? Watch dijo: pueden usar a, a, a Tracer cuando ustedes quieran en el bar. Y se ahí, Ey. ni siquiera han visto. En <risa> <Chris. risa> <risa> la carpeta: <garganta. Por> la... <risa> de Spam. Imagínese <risa> a curar y dice: <risa> está de es está peculiado. Go, go to watch. <risa> en la carpeta de promociones de, de, de, de, del Gmail, así sí, en la verde no, no alcanzó, mira, la wea no alca, alcanzó a bueno, también está leyendo ahí un, un artículo que dice que los juegos de Blizzard también no le está yendo muy bien, pero eh, igual es triste pensar de que la wea le fue la wea aprendió tan poco que no alcanzó ni para hacer un render falso de Smash ah sí. ¿cachai? Así, así de poco interés existía ¿cachai? Mm. ahora ¿En qué situación está Blizzard ahora? Lo vamos a poder discutir quizá en otro momento, porque ahora si tenemos luz verde para apelar a Blizzard. Sí, no, es que por eso digo son cosas asociadas. Otra cosa asociada. Anunciaron de que se posterga el lanzamiento de Overwatch 2 y Diablo 4 para el 2023. Ah, está bien, pues sí, ya no está nada... Ah, o, o, o, otra vez. Sí, otra vez. Lo batearon aún más, diciendo de que... No, creo, que creo que ya no lo vamos a ver el 2022, <risa> muy posiblemente el 2023, sin fecha anunciada, sin no año puedo. anunciado. No puedo creer. No, no puedo esperar a creer Overwatch 2. Dijo nadie. <risa> nadie, nadie nunca. nunca. <risa> oh, bueno, sí, pero, no. pero en realidad es que, de nuevo, Blizzard está muerto. Sí. ¿Están, están tirando manos para ver qué es que qué pueden hacer. No, pero es no. que en realidad. Sí. sí. Ya, Ya como que. Es, es casi triste porque ya casi no da gracia Como burlarse de la situación. Sí. A, a, a, sí, a, a, a, sí, a BlizzCon se canceló. Se canceló a eh, Pero es que sí. también. No, no, ¿qué, qué, ¿Qué tienen que anunciar? Nada. O sea, me, me da más pena que se haya cancelado la palusa que se cancele a <risa> sí Pero es que, por ejemplo, hay algo bastante interesante porque, igual, yo sé que los fans de Blizzard son gente que ha sido muy leal a lo largo de los años, están muy identificados ya sea por WoW, por, por Overwatch, por lo que, por Diablo, por las cosas que sea mm. y he visto que en los últimos dos años la gente literalmente se ha desligado de Blizzard donde gente que era bastante conocida por estarse asociada ya sea por he Hearthstone por estar asociada por Overwatch ya ni siquiera hay cosplay de Overwatch no, no muy poco de hecho... Que incluso el poster child de Overwatch, que no era Tracer, era diva uh -huh. ya ni siquiera existe, ni siquiera creo que... Me imagino que no existe ni siquiera a nivel de porno, ¿cachai? Mm. Entonces, es tan bajo el nivel de interés que yo creo que Overwatch 2 ni siquiera es como para... Se presta para el meme de, no sé, como Half-Life 3, así... Claro. Como mm. que no hay anticipación, no hay interés, entonces, a este punto... ¿Qué, ¿Qué es lo que prima, con, por ejemplo, con un producto como Overwatch 2, que salga, deshacerse de él, que exista, Porque incluso mm -hmm. lo, todo lo que sabemos es que ni siquiera es como es un juego nuevo, es solamente un DLC. Sí, es casi como sí. un DLC. Bueno, y hablemos de este cambio de nombre que había anunciado Blizzard en uno de los personajes que era Macri, que pasó a llamarse oficialmente Cole Cassidy, Mac Cole, Mac Claro, con eh, Cassie, eh, el... que ya había llegado el 26 de octubre, pero los fanáticos se dieron cuenta de una cosa: y es que tiene el nombre de un artista porno. ¿Pero por serio? qué? Sí. pero para qué va y va y va qué? va y va y Yo estoy tratando de evitar comentar una tontera como esa, porque digo, tenés cierto grado, ¿cachai? Yo sé que lo estoy buscando. Que, que ah. se llama Cassidy Cole. ¿Se llama? Ah, es al revés. No, sí. y también era un codecast. Entonces, que... en realidad... Así que... Eh, ya, como, como que la gente se empezó ya. a preguntar... Blizzard, ¿en serio? No existe un trabajo de investigación. Ya, es una sí. sí. sí, No, sí. sí. No, puede no, ah, no, puede no haber conexión. Pero aún así no, no deja de ser gracioso. La ironía. Encima, <risa> la, encima, claro, dado todo el contexto que supongo que lo, lo, lo vamos a explorar más en profundidad. ¿Qué chucha no? sabía cómo se llamaba esa persona? y ¿Por qué la no sacaron a colación? Y... Hay gente que se dedica a investigar. Ya, yeah, yo sí. sé que hay gente que se dedica a buscar es que... salsa, pero yo no es no, no, no, no, no lo que voy yo, es yo, como... yo. Yo creo que todo el mundo si googlea a Miguel Luis le va a salir un Miguel, así que en verdad... Sí. <risa> yo creo que fue eso. Jordi. <risa> Oye. Felipe Gamer, que nos está viendo, muchas gracias. Bueno, nos dice: bueno. ¿Qué sale primero, Overwatch 2 o Brother of the Wild 2? No, primero llega a París a Chile. <risa> ¡París a no, no, Chile! ¿Sí, Chile? No, no, no. ¡Oh, qué buen, qué buen meme! No, primero llega a llegar París a Chile antes que Overwatch 2. Sí, sí. Oye, ¿y qué, llega, qué sale primero? Eh, ¿París y llegando a Chile? ¿O el templo de la Virgen del Carmen? <risa> Pequeño, que pueden... Pequeña cápsula, eh, París, sí, su, uno de los candidatos que sale ahora dentro de 20 días más es hora de elecciones presidenciales acá en Chile. La primera vuelta. La primera vuelta. Eh, y este candidato habló primero sobre la industria del desarrollo de los juegos, en parte de su campaña. No sale él hablando en ella, sino que puso a niños hablando de ello eh, Y segundo.. Habló sobre la posibilidad de crear un ministerio dedicado al desarrollo de videojuegos Para poner a Chile al frente de la industria Lo cual no es mala idea Tampoco es mala idea lo que se plantea de que exista por ejemplo un curso de programación en los colegios Así que existen hoy en día por ejemplo eh, si, eh, ¿cómo, cuál? No sé cuál es la palabra que existe ahora Pero es eh, ramos específicos de programación Hacemos como existen los ramos específicos de química, como electivo como electivo, eso, eh. gracias como electivo como, existe por ejemplo hoy en día los colegios están orientados hacia la parte técnica y me hace mucho sentido porque en realidad, de verdad los programadores hoy en día son algo que es bien, súper valorado a nivel de industrial, no solamente en el desarrollo de videojuegos pero viene de parte de un candidato que directamente de la gente está diciendo que es impresentable que esté hablando de que Quiere potenciar la industria del desarrollo de videojuegos en Chile, cuando ni siquiera está en Chile. Sí, no y aparte, debe de haber sido algo que le debe haber mencionado un ¿Alien? hijo, el hijo ah. de un primo, el hijo del primo del primo, que probablemente debe yeah. ser su es eh, eh, eh, eh, pandering, esa es la palabra. Yeah. No, no hay realmente una propuesta concreta, nunca hubo una propuesta concreta dentro de este anuncio, así que en realidad eh, es parte de la realidad en la que vivimos en Latinoamérica falta todavía para que exista ese tipo de instancias y, y bueno igual instancias existen y hay instancias a nivel estatal para el financiamiento y la potencia y potenciar la industria ¿cachai? tanto para el desarrollo como para la producción y la difusión sí. pero falta vale. ahora eh, que algún candidato haya mencionado algo al respecto supongo que es una buena señal Sí, pero hubiera preferido que hubiera sido cualquier otro candidato menos París. Sí, que es pero bueno, por, candidato... lo menos, por lo menos es algo como para que los otros candidatos vean, oh, quizás nosotros también deberíamos preocuparnos de esto. Sí, Red flag sí. Eh. No, <risa> <claro>. <risa> Ya, bueno. oye, eso por un lado y por el otro, eh, quizás también hacer un, un par de pequeñas menciones ahora, no sé si todavía estás listo sí. para lo de Blizzard. Sí, no. Sí. sí, sí, no, no, dale. dale, dale, dale, dale, dale, dale. Yo sé que Pato está buscando el nombre, el, el, el la bio de la chica que está meciendo ahí. Reciente. Pero eh, creo que tú tienes ahora tu concierto que se viene ahora. Sí. Que es el. Tengo el 12 y después el, el, la 20 en el año y parte. Exactamente, que las preventas ahora para el año y parte están en 7500. 7500. Para que compras su preventa hay cupo, hay un aforo limitado, sí. sí hay un aforo limitado. Ya están, creo que están todos los artistas confirmados. Todos los Está artistas confirmado, Justic, Christian Rep, Ludó Patados, Pokerus, eh, Tenigan, Ex, Iris Pamela Calvo que soy yo. Y Francisco ¿Tú eres Pamela Calvo. Yo soy Pamela Calvo. He vivido una mentira todo este tiempo. Están todos vestidos? Claro, sí, sí. sí, de Lola todavía es maravilloso. <risa> es maravilloso. Y eh, también se viene, ¿qué era lo que se viene? El especial que vamos a tener ahora confirmado el viernes. Sí. Sí. <risa> estoy rellenando. Estoy rellenando. Se ríe que estaba riendo <risa> En vivo, esto en vivo, esto en vivo. Ya. Y la otra versión era lo de la red. ¿no? Sí, eh, una de las speedrunners que tenemos acá en Chile, que mm. se especializa en Resident Evil y similares también y en tormented souls sí. eh, acaba de ser confirmada para la gamestone quick sí. que se va a realizar este año este año o principios de este año, año. Que viene. Este no, año. awesome gamestone quick awesome, awesome gamestone quick, quick. Yeah. después de ella contaba que después de cinco años de estar postulando porque mm. uno postula para esta, a este tipo de eventos finalmente ella va a poder participar no voy a decir que lo va a estar representando a nosotros porque nosotros no somos las que le pusimos ahí pero sí va a estar después de mucho tiempo y también es más que nada un saludo por ahí Porque es un logro dentro de lo que hacía su, su carrera eh, Por favor, como nos coreanos Como nos talla interna <risa> <risa> Así que eso y también un saludo Yo personalmente le mando un saludo también al Ken también Que está ahora en Estados Unidos también en, en torneos ganando Que contaba que en los últimos tres días había jugado más Marvel vs. Capcom 3 de lo que había jugado en los últimos dos años así que bacán, bacán que la gente finalmente la gente pueda salir nuevamente se estén reactivando los eventos, viene ahora también Safari y colectivo que va a tener un evento a principios de diciembre y Lunar también que va a tener un evento también el... ¿Domingo? 11 y 12 de diciembre ¿El lanzamiento de y también, hace poco también anunciaron en su cuenta de Instagram que van a tener una tienda física no vale. Muy local, entonces, sí, bueno, bueno, se están reactivando la salida y por eso, desde Pagua yo creo que todos eh, Les estamos invitando a que se vacunen, a que se cuiden, tomen las sí. medidas para que podamos Lamentablemente las cifras han ido subiendo de a poco Lamentablemente, porque bueno, era de esperarse con, con toda la libertad que hubo también no, fiestas patrias, fiesta patria, disculpa todo. El juego del calamar tiene la culpa. El juego del calamar tiene la culpa. Así que, eso. Sí. eso, Yo creo que no Pato, quiere decir algo más? Sí, eh, aparte de los conciertos que va a estar eh, Tenecan con Red el día viernes 12, uh -huh. el sábado va a estar Jastic, que sí. se va a presentar en las salas SD, luego que postergó su presentación. Y eh, ya están agotadas, así que... ¡Ah, uh, oh, o sea, bien! Sí. Bien, bien que afuera, pero bien. Sí. No conseguiste una entrada, no. Max. Quedan la, mente? <risa> ¿Qué la mente? Pero, claro, también está controlado el tema del aforo. Sí, está tanto. súper controlado. Sí. El tema de la foro. Lo cual, eh, yo siento que está súper bien que sí, se tomen esas medidas. Porque, obviamente, eh, si no se cumplen... Eh, aparte que se pueden infectar la gente y Posiblemente es, es salga... Ya, ya tenemos voy para para que espectáculo de los gamers de ser cochino sí. y idiotos. Como para que más se andar con el COVID. Hmm. ¿Qué? ¿Qué? Con el COVID. Sí. ¿El COVID? Eh, COVID. Todavía nos deja al tanto de que no hemos salido ¿Sí? completamente de esta situación y hay que seguirse resguardando. Así que, sí. por lo mismo chicos, si tienen la oportunidad, vacúnense. No tengan miedo, ni sean sí. influenciados por agentes eh, que no quieren vacunarse y llaman a toda la gente de que es una conspiración y póngase bien la mascarilla en la calle y póngase bien ah, la ojo. mascarilla en la calle sí. bien, bien venado, de velas, es sí. el de recuerden que vas puede ser una pregunta a PCU cómo se usa la mascarilla así que sí ah. Ah, no tuvimos pesos de inglés pero vamos a tener pesos de mascarilla sí ah. <risa> así que eso sí eso lo vamos a hacer un poquito más cortito hoy día porque pudimos hablar todo de corrido. sí Oye, ¿cómo que pudimos hablar todo de corrido? Fui a hablar todo de corrido, no estamos distanciados remotamente, sino que estamos aquí presencial No se cayó Tenekan Casi Me asusté, pensé que te a caer Yo también hice el gesto, entonces como bien Perdón, perdón, no quise ver al Está bien, está bueno, y con esto damos cierre a esta edición de Do Revit. Muchas gracias por Soma. vernos. ¡Uh! ¡Uh! ¿Sabes? ¿No? Me acompañaron Tenekan y Metaru. Como siempre, Ey, muchas público. gracias. Y público Público espontáneo. La próxima semana vamos a ver si hacemos... Eh, ¿Volvemos la modelía remota? No vamos a verlo, sino vamos a intentar hacer de nuevo el presencial. Pero de todas formas lo no vamos a estar informando. Sí. Y trataremos de que sea el día lunes Para que no haya problemas Eso chicos, estamos viendo la próxima semana Dentro posible, si no Recuerden que vamos a estar publicando el especial Para que lo puedan disfrutar de Blizzard Y si tienen la oportunidad Vayan eh, a bastante Party Eso Hablamos, chau chau, chau, chau, chau, chau. Bye.